¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a Los Conjurados, en esta ocasión me acompaña Augusta Díaz de Rivera y vaya que ha dado mucho de qué hablar en todas estas semanas, pues ya me imagino, presidenta del PAN, imagínate nada más la chambota que tienes, y luego la grilla que te echan, y luego los que te defienden, y bueno, yo te veo en tus redes sociales, sí, veo tus redes sociales y bueno, y que la camioneta, y que, que Lady Yerbitas, vi también ese... ¿No viste cuál fue? ¿Tú no me enteré? Ah, sales con un sombrero muy bonito. Ah, y sales ajá. con un apio enorme. Tú me tomaste esa foto, Amparo. Ándale. Amparo <ríe> la culparo. Sales con un apio maravilloso. Una, Ay, super un super apio. No, no, hay un ejemplar. Ajá. Mira esa foto. Foto. ajá uno, no no sales sal con otro ajá, es ese sombrero es uh -huh. ese apio uh -huh. y bueno el punto es de que sales con un super apio aquí y qué qué por qué te pusieron lady hierbitas Así no porque estoy ah, que ahorita frisa. y no sé ah sí, sí te lo voy a pasar está en redes y bueno ya hasta porque porque cargas un apio sea ya, ya te encontraron cómo te sientes ante esto en una primera instancia no, mira. Es tu elemento. A, yo ¿no? tengo muchos años de la veo. política, ya estoy acostumbrada a que, a que pues, hablen de mí, la verdad. No Ajá. me molesta para nada. Si me molestara, no estaría aquí. Claro. que si hay gente que dice, ay, ¿cómo tienes estómago para sí, la política? Me imagino, ¿no? sí, muchos están de preguntar eso. No, pues no. O sea, sinceramente, duermo perfecto, sin pastillas, 7-8 horas, no tengo gastritis. Bien. O sea que. Estás no afecta, en forma... No, no me afecta a la política, ¿no? al contrario, la disfruto. Vientos. A ver, hablando precisamente ya de política, hay muchos temas de los que te quiero preguntar. este, Por eso estaba yo ansiosa de esta entrevista. Digo, no, no, pues cuando vaya, a le voy a apuntar esto y esto y esto. Se, se juntó. Hay mucha actividad en el sector político a nivel nacional y también estatal. A ver, recientemente se celebró el Consejo Estatal del PAN. ¿Esto qué significa? Bueno es eh, el, el, el grupo máximo de decisión Así es. que determina pues para dónde va el partido la conciencia del partido la se le llama al Consejo del del Estatal o al Consejo Nacional la conciencia, porque son perpanistas escogidos que llegan ahí por elección y que te corrigen la plana y te la corrigen claro. bien eh y te critican y te dicen y levantan la mano y se, habla, se arma la gritiza, luego se vuelven a sentar me gusta, ¿no? Me gusta porque eh, en determinado momento mides el clima que se está uh -huh. eh, dando en el partido y como todos son del interior, muchos, de, de, de, la composición es de, de todo el estado. Y yo creo que es súper, eh, eh, eh, eh, es, es un órgano de, deci de decisión, sí, muy importante dentro del Partido de Acción Nacional. A ver, muy auténtico. Muy independiente. En muy. el PRI casi siempre, o sea, no en la usanza priista y que tenemos una larga historia que, eh, con el PRI, no con eh, eh, eh, recibiendo todos los gobiernos del PRI, pues es que ¿no? el, el, el líder moral del partido, que en este caso sería el gobernador, por ejemplo, uh -huh. o el presidente de la República a nivel nacional, pues se le cuadra. O sea, ¿qué comité, qué consejo, ni qué nada? Eh, ahí eh, el que los chicharrones truenan es ¿no? o del presidente municipal a nivel municipal el gobernador a nivel estatal y así no. aquí en el pan no es así no o sea tú, no, tú mira, no dices a ver cálmense a ver no a ver pones orden como presidenta ver, dos veces tuve que hacerlo efectivamente en el consejo pero para que hubiera okay. orden en la discusión pero yo no les puedo decir qué pensar al Ajá. contrario me gusta que me digan como, como de las formas panistas son diferentes nosotros hemos pugnado mucho porque el Partido Acción Nacional nació de los ciudadanos y de discusiones antes de llegar al poder. No sal, no nació en el poder como el PRI, con, eh, con grandes eh, bloques o, o corporaciones o corporativistas como la CNC, tal, que realmente se formaron para apuntalar al poder. ¿no? Nosotros nacimos sin gobernar, entonces esas formas siguen existiendo. Uh -huh. ¿no? Entonces, yo creo que son el alma del partido. Yo lo valoro mucho y lo disfruto. Aquí, en este consejo, eh, hubo eh, mucho trabajo. Entre, eso, entre esas decisiones se incrementó el 25% en la estructura municipal, en el financiamiento. Sí. De, o sea, es mucha lana. Sí. O sea, está padre porque... En, en una situación en donde lo que menos hay es lana y donde menos hay es que te aumenten pero te aumenten los precios de todo del gas del no hasta del aguacate y bueno no eh, eh, esto supongo que es para y si le estás dando esta inyección no tanto de poder a una estructura de los municipios es porque el pan quiere fortalecerse en el interior y esto también a mí, a mí, me lleva a pensar que es eh, un planteamiento para el 2024. Y esa es mi pregunta, porque hay varias cosas que se hablaron aquí en el Consejo. Uh -huh. eh, eh, mejora de instalaciones, mejora vehicular, uh -huh. o sea, una infraestructura muy eh, sólida, ¿no? Están inyectándole eh, eh, a, a toda la infraestructura del PAN en Puebla. ¿Esto es para consolidar al PAN en el interior? ¿Cómo están en el interior? Y ahí es otra de mis uh -huh. preguntas, ¿no? Uh -huh. De decir, bueno, ¿cuál es el análisis que tú ya hiciste del partido y que, bueno, propusiste esto, ¿no? Ante uh -huh. el Consejo, a ver, vamos a hacer esto, esto esto, y bueno, ya salió la votación uh -huh. y estos fueron los resultados que fueron muy buenos, uh -huh. pues, para todos tus comités municipales. Claro, pues están todos muy contentos porque efectivamente se hizo se hicieron ahorros y se hizo un presupuesto que sobre todo ayudara a los comités municipales eh, nosotros tenemos 217 estructuras municipales o sea ¿sí está el pan en todos en todas las mira en, en, hay, hay niveles okay. en unos son eh, comités en otras son delegaciones y en otras son comisiones organizadoras que no voy a detener porque es digamos, una conversa, se volvería muy técnica la conversación, ajá. pero digamos que son niveles de importancia según el número de militantes que hay ajá. En, ajá, en, el, en el municipio etcétera, etcétera, varias consideraciones pues así, eso que se llaman las estructuras, de esos tres niveles según la importancia del municipio los tenemos en los 217 entonces eh, necesitan eh, fortalecer tanto su estructura como su operación ¿sí? Entonces, desde este año, que eh, no es electoral, sino para el que se... ¿Por qué? Necesitamos que se pongan a chambear en fortalecer a la militancia. Es decir, que haya más militantes del Partido Acción Nacional en cada uno de los municipios. ¿Por qué? Si tú te fijas, por ejemplo, en, eh, en Aguascalientes, que ahorita va a estar en, en, en elecciones, ¿sí? El 5 de junio. Exactamente. ¿no? Uno de cada 100 ciudadanos es militante del PAN. ¿Resultado? 20 puntos arriba de la elección, va a ganar. <risa> Entonces ya son como que votos por adelantado, gente que ya está dispuesta a trabajar por el partido. Entonces, ¿dónde empieza la fortaleza de un partido en que haya mucha ciudadanía interesada en pertenecer al partido político y trabajar en el partido político, ¿no? o sea, tra hacer trabajo político? Uh -huh. Entonces, una de las, una de las eh, eh, vías es esa fortalecer al partido por medio de una militancia, nuevos cuadros en todo el Estado, nuevos. Luego, también necesitan ellos eh, eh, eh, tener personal, tener instalaciones, ten, digo, aunque sea un cuartito de dos por dos con un escritorio y una computadorcita, todos lo necesitan para el trabajo diario del partido y sobre todo cuando llegan las elecciones, ¿no? que ni con eso alcanza, obviamente, ¿no? pero entonces ahí ya le entramos con más... Entonces, están, están contentos porque lo pedían, o sea, lo estaban pidiendo. Entonces, se les aumentó en, en, en promedio, en, en, en, es un promedio... Entre del, el 21 al 25%, eh, Exacto. A, unos, a los que más dinero tenían de por sí, se les aumentó el 17%, ¿sí? Y a los ah. que menos, el 24%. Entonces, ah. es un promedio del 21.5, algo así, okay, a no los sé. 217. Eso fueron de las cosas más importantes que hicimos uh -huh. dentro del consejo esa decisión que fue este okay. avalada por el Consejo ¿Cuál sería la meta a alcanzar en Puebla? ¿Cuánto, eh, ¿Cuánta militancia hay? Y sí, la pregunta es válida porque con eso de que eh, eh, cuando estuvo Rafael Moreno Valle, ves que decían que se, que se incrementó bueno, muchísimo a 60 la 60 mil Ajá, que esto estaba inflado y <risa> no era Ajá, ¿cuál es la militancia real que hay ahorita y cuál sería la Mira, meta? Eh, después de, de ese padrón tan... tan eh, tan abultado que se hizo uh -huh. que se hizo una eh, mucha mucha gente se me, se metió pero no se metió realmente convencida no se metió porque gobernábamos porque trabajaban en el gobierno estatal sin una serie de razones que no son porque necesariamente válidas con morenovallistas, ¿no? no que también es eh, muy válido no mira no estuve en esa época pero me cuentan algunas cosas que como no me cuentan mejor no las digo pero bueno simpatizantes de Rafael pues o sea Mira, se metió gente que no sabía que estaba dentro del partido. Con eso te digo. Ah, sí. okay, okay, Porque okay, tú va. conocías okay. al gobernador. Sí. Que en paz descanse. Así es, todo. Entonces, lo a ti te decía, quiero mil militantes en cada municipio. Y pues los metían y ni se enterados estaban. Ya. ¿No? Bueno, entonces vino una reafiliación. Sí. A ver, todos los que sí quieren estar, vengan a Puebla y vuelvan a poner su huella y vuelvan a firmar. Sí. Y bajó a 19 mil. Ok. Sí. Ajá. Ahora, de esos 19 mil en la. En la elección interna del año pasado, en la que competí con Genoveva Huerta, sí. salieron a votar 14 mil y pico. Uh -huh. Entonces, esos son los que están realmente activos. Uh -huh. Si no los pude sacar yo, ni los pudo sacar Genoveva, no, los, nadie los. Claro, <risa> ¿cómo? Sí, ¿Quién ¿no? sabe dónde están? Sí, había de dos sopas. <risa> pues, ¿no? Más, claro. ¿Quién sabe dónde están? Ajá, porque claro. sí hicimos un, un gran esfuerzo las dos, ¿no? Por hacer participar a la militancia. Entonces. Este, lo que necesitamos sobre todo es, ya lo hemos tratado aquí varias veces, jóvenes. La media del padrón del PAN es de 51 años. Entonces, pues ya, ya, es, ya es, un, es, una, es una crisis claro. que tenemos en el partido. Sobre todo a futuro, porque ahorita cuadros sobran. no Están en la edad activa casi todos los militantes. este Sí tenemos... Eh, Jóvenes, digamos. Sí, claro. 40, Pero, por 40, ejemplo, para el 2024, pues ahí, o sea, ahí va. Todavía el 2024 y la libramos, van. ¿sí? Ajá. Pero sí tenemos que meter a muchos jóvenes. Y vamos por buen camino porque recibimos el partido con 190 jóvenes de entre 17 y 25 años y ahorita ya son casi 500. Entonces, uh -huh. entonces el, el secretario juvenil está en marchas forzadas con metas muy altas de eh, eh, para afiliar por ¿no? Entonces, todo esto todo este apuntalamiento de recursos para el interior es para eso ya, de acuerdo ok, y cuál sería la meta Augusto, para el 2024 ganar las elecciones Sí, ok, Iván. Bueno. Sí, claro. <risa> sí, por pero en Ahí la militancia. Es agua, ¿eh? Es agua. Es a... no, no, la verdad es que es tequila, pero me dijo Augusta. No, hay que decir que es agua porque entonces no, tengo que ir a trabajar. Y que está bien, está bien. Le bueno. eligió una copa más gorda, ¿eh? O sea que... Tequila doble. Tequila okay. doble. No, no sí. es cierto. Es agua. Sí sí. Es agua. Ajá. ¿Cuál sería la meta a cumplir? Digo, los 60 mil está como de locos, ¿no? ¿Cuál sería una meta razonable para enfrentar un reto tan grande como el 24? ¿Meta de militantes? Sí. Bueno, mira, eh, realmente lo que queremos son militantes activos. Entonces, de aquí a la elección necesitamos buscar 2.000 militantes más, de preferencia jóvenes. Ok. O sea, hay una. Desde luego que el partido. 2.000 no? más, pues muy poquito, son 14.000 más o menos, ¿no? No, más de. Eh, es una meta ambiciosa, ¿eh? O sea, eh, tienen que tomar cursos. Ah, ya. O sea, ya debes. Ya debes. O sea, se tienen que meter solitos cada aquí en su computadora, no de alguien que lleve 20 o 30. Solitos Ajá. en su computadora, sacar... Aquí hago la invitación. Si quieren participar en el desarrollo de pueblos de su país, afíliense al Partido acción Nacional. Ok, bien, <risa> Entonces, perfecto. Entonces, te metes a la página del partido, Ajá. y donde dice afíliate, ahí sacas un numerito que se llama el, el, este, el folio. ¿Sí? Ya cuando nosotros nos enteramos que hay folio y hay determinada gente inscrita en determinado municipio, mandamos un curso. Tomas un curso. Tienes que saber por qué eres panista y no eres morenista o no eres de otro partido. Claro. claro. O sea, tienes que tener clara esa ideología. Y una vez que ya tienes clara y pasas el curso, porque hay un examen, entonces ya tienes que trasladarte. Ah, pueblo, a las oficinas de okay. eso es un requisito, no podemos ir a, a, a poner tu huella, llevar tu INE y demás. Entonces, no, o sea, sí es mucha chamba meter a 2000. mil personas. O sea, ¿la meta sería para el 2024 dieciséis eh, mil? Sí, más o menos. Uh -huh. no, a verdad. ver, en el padrón hay 19, pero, bueno. o sea, dos mil realmente activos, ¿no? O sea, nueva, sangre, mal. sangre ajá, nueva, más. con entusiasmo de participar, con Dos mil jóvenes, o sea, pues. Sí. O sea, ese es el... Sí. Ajá. Dos okay. mil jóvenes y todos aquellos bueno, okay. que ya okay. no estén tan jóvenes... Desde luego también son bienvenidos. Claro, lo que, lo que pasa es que tenemos nuestras baterías enfocadas a buscar a los jóvenes, ¿no? Todos de de los demás que... Ajá. De acuerdo. Laura Cruz, Gabriela Fuentes Pérez, eh, Carlos Enrique Pando, dice saludos presidenta, buena saludos, participación. Caritos. Hashtag Unidos Podemos Todo, Julio Ramírez, el PAN es un partido plural y más ahora, bien tití te dicen. Eh, Dani Solís, en Acción Nacional siempre habrá la libertad de pensamiento, solo así construimos una mejor sociedad. Eh, Jackson Cava, Acción Nacional va a la vanguardia con Augusta. Eh, Julio Ramírez, padrísimo, que se vea por el bienestar y crecimiento de los eh, CDM, que es Comité Directivo, eh, Comité Directivo Municipal. Municipal ajá. Uh -huh. Vamos por el 2024. No, pues sí, pues... Imagínate ese ¿no? ese aliento, pues cómo no. Oye, que haya, que haya sillas, una mesa, ¿no? Que haya como una computadora. Digo, Un no están en cero, ¿eh? Pero algunos... Un lugar. sí, lugar, casi. O sea, algunos tienen las oficinas en la casa del presidente. No, pues... O sí. presidente. ¿no? Sí, claro. Ahí te atiendo en el jardín, ¿no? Casi, casi, ¿no? Eduardo Woto, eh, unidos vamos por el 2024 en todo el estado, no saludos desde Tehuacán. Saludos. Jesús Romero, muchas felicidades, amiga hermosa Augusta Díaz. Qué bueno que eres la dirigente. Arriba el pan. Sol, Saúl García, excelente participación, presidenta. Los jóvenes estamos comprometidos con acción nacional. Ah, Saulo, Saulo García, Saulo. ¿lo conoces? Sí, Saulo ah, mira, está, está, está en el comité juvenil. Ya, pues órale, Saulo, mete a toda, a toda la, la, no, Saulo es muy la parranda ahí, sí, mete a toda la banda ahí para que... Suba ahí el no el rating en, el, en los jóvenes. Miguel Abad, excelente visión del partido Puebla, moderno, distingui, distinguible, distinguible, dice, y ganador. Muy bien, Presidenta Augusta Díaz. Hashtag unido podemos todo. Mario Rivera nos está viendo. Miguel Abad, excelente visión del partido. Eh, Julián Alexander, a Suani LD. Saludos, querida Erika, excelente participación de la Presidenta. O sea, que es que qué bueno que la invitas, pues eh, no sí, no, te ando persiguiendo, desde bueno te ando persiguiendo hasta que vieran, acá está. Este, Asuani nos está viendo, saludos a Suani, Cristian Xochitl, Xochimitl, Xochimitl, eh, Jesús Romero dice, el día de hoy platiqué con las y los amigos de mi nieta Grecia Romero Salgado. Dice, dice, que en esta semana se afilia al pan, dice. Tiene la edad entre 19 y 20. Años. Gracias. Bienvenida, dice aquí Augusta. Maribel Mendoza, Alejandra Montiel, eh, Cristina nos dice, hola, buenas tardes. ¿Cuándo será? Dice el registro. Te manda muchos saludos. Te está preguntando Cristina Sochimitl no sé a qué se refiriera con el registro el registro de, de, para la militancia ah bueno, para bueno que te pues es, que no, es que no hay un día preciso o sea, tú, cada quien termina su proceso y ah. va, tiene que ir al comité y ahí lo termina, lleva sus documentos bueno, buena pregunta sí. a ver, si alguien quiere ser panista, ¿qué onda? ¿cuál es el procedimiento? si pues? sí, es lo que te explicaba yo hace rato te metes a la página del partido página del partido, ¿cuál es? panpuebla.org y donde la pestaña dice afiliación que le picas ajá ¿Sí? y tienes que poner tus datos, los básicos y te saca un numerito, un folio ese folio nosotros tenemos conocimiento y sabemos que alguien se metió en Amozoco y si otros 15 se meten en Amozoco mandamos el curso, les avisamos a los 15 Ajá, el curso es el sábado, en tal lugar a Phil, este vaya, tomen el curso toman su curso, hacen su examen lo pasan, Ajá. ¿sí? Y luego viene la etapa en que tienen que este, ir a las oficinas del Comité Directivo Estatal a su huella digital y sus documentos. De acuerdo. No se desesperen, traemos bastante trabajo porque con, con, con toda este, la contienda este, interna y demás, se atrasó mucho el trabajo de la gente que ya tiene los cursos, entonces uh -huh. hay cola, ¿no? Ya, Estamos contratando más gente. Yo creo que los mil son poquitos. O sea, tu meta de dos mil. A ver, ayúdame. A ver, a ver, Todos o sea, los días en tu ¿qué nos aconsejaría, Rafa? <risa> Donde quiera que esté. Pues mínimo a la mitad, unos 30 mil, ya te estaría diciendo. Ajá, pues, algo así, ajá. ¿no? Tú ¿Ya que ves también. Para qué sirvió? ¿Eh? Ya ves para qué sirvió la afiliación masiva. A pues ver. sirvió, neta, pues para que ganaran por primera vez el gobierno del estado. O sea, no, Rafael. No, eso los eso ya fue? había ganado ya pero, era gobernador cómo no no por eso o sea digo para qué sirvió Rafael sí, sí, no no no, muchas no cosas. A ver, fue un gran gobernador no, la neta no, sí o sea, la neta ¿los sí los militantes no? ¿no? llegaron cuando él ya fuera gobernador tenía su carácter uh -huh. no y había muchas cosas muy criticables y hasta sancionables pero sí. así no en un corte de caja sí fue un buen gobernador sí, la verdad ¿no? eh, Mario Rivera dice el pan Puebla se seguirá llenando de juventud y esperanza Dice, presente, que beneficie en todo momento a nuestra sociedad. El 24 es nuestro. Ahorita lo, le voy a preguntar a Augusta de qué onda con el 24, porque hay unas señales ahí, mira, ya nos está dando la batalla. buenas! 20 minutos, ¿eh? ajá, ajá, ajá. ya nos están diciendo, es que Titi tiene su agenda muy, muy este, justa. Entonces, a ver, rápido, Isaí eh, L. Paulino dice, espero un pan más liberal, que responda a las necesidades, se está diciendo, eh, Rosas José te está viendo, eh, Julio Ramírez dice, Cristina Xochimitl dice, está abierto, mira, ya te están contestando ahí, eh, Cristina, eh te están dando incluso el link para que ahí te metas, mira, mira luego, luego ahí te están dando respuesta. ¿Me ayude, a ver, me le García le... también nos está viendo y José Luis Camacho. A ver, ¿qué pasa con el 24? Eh, por el otro lado, en Morena hay varios proyectos a nivel estatal que, bueno, quién sabe si vayan a ser candidatos pero están haciendo su luchita. Alejandro Armenta está recorriendo todo el Estado o sea, ahí está. Eh, Nacho Mier también trae como un run run y qué puede ser y bla, bla, bla. Y ahí, de ahí en fuera o sea, hay varios que ya se dicen, ya me lanzaron la mano y ahí está. Y en el PAN Escucho como el, los grillos, el único que podría hacer es su, Eduardo Rivera, que en este momento el alcalde lo veo muy comprometido en su chamba de alcalde. Y Diario está con, con su mañanera y se levanta súper temprano y ya inauguró aquí, y ahora el jardín de acá, y los alfareros, y los semáforos, y los parquímetros. O sea, está hasta el queso de trabajo y no sé, y, y, bueno, una perspectiva es... ¿Quién sabe si le alcance como para empezar a hacer una precampaña en el interior del Estado? Que, como bien lo dices, necesita mucho fortalecimiento. El PAN en muchos municipios pues, es como muy poco representativo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Dentro de la alianza. Ajá, ajá. Eso también me lo has comentado en otras ocasiones. Por eso mi pregunta ahorita es, ¿pero no se ve un proyecto... Pues, que obviamente siempre, por lo regular, no el proyecto va hasta adelante, el candidato o el posible candidato. Aquí, aquí se oyen los grillos. O sea, Eduardo Rivera no ha dicho sí, o sea, me interesa, voy, pero ni soñando, ¿eh? Hasta ha sido muy precavido él, ¿eh? Para decir, bueno, pues si me alcanza, si sí voy o voy a ver la oportunidad. No, dice, estoy aquí. Y sus acciones dicen, sí, efectivamente, está ahí y está en friega. El PAN, ¿qué proyecto de Estado tiene? ¿Qué proyecto con alianza con el PRI PRD tiene? No se ve, Augusta. Y eh, dicen, pues, ¿ves que dos años? Falta mucho. Híjole, no lo creo. Para un proyecto así, de ese nivel, ¿qué, qué, qué está pasando en el PAN? ¿Cuál es, eh, cuál es tu, tu pensar...? ¿Cuál es tu proyección? Sobre todo después de escuchar a eh, eh, tanto a Néstor como este, a Charvel decir, pues el, el PRI lleva candidato, ¿eh? ¿Quién sabe el PAN? Aquí nosotros y hasta se echó ahí, ¿no? La baraja de hasta casi que salió ahí en la baraja, ¿no? Dices, bueno ¿Qué está pasando? No, mira, no hay más que buenas noticias para el 2024, para el PAN y para la Alianza los tres partidos estamos trabajando en donde somos fuertes. El Partido de Acción Nacional es la segunda fuerza eh, electoral en el país y en el Estado, porque no en todos los estados. Pasa que el PAN tenga esta fuerza. Y eh, aunado a eso, tenemos una unidad de propósito indiscutible. Yo me reúno muy seguido con tanto con el dirigente del PAN como con el dirigente del PRD, y estamos totalmente determinados a la alianza. No, hasta ahorita no tenemos absolutamente ninguna duda de, eh, de poder hacer la alianza. Y te voy a decir por qué. La alianza ya probó que le sirve al país y lo probó con la reforma eléctrica. Fue un momento definitorio, sí, sí. ¿no? Porque a ver, nos la jugamos. Te peleas con militantes panistas que quieren las candidaturas. Tú tienes sí. que convencer de que hay que cederlas para ir todos como alianza, porque le va a beneficiar al país. Y la votación en la reforma eléctrica probó que la alianza va, que la alianza está fuerte y que la alianza para el 24 es lo que nos va a hacer fuertes. Entonces, eh, en el PAN tenemos cuadros muy importantes para el interior del Estado, para los 16 diputados federales, porque ya van a ser 16 otra vez, en vez de 15, para los 26 diputados este, locales, para la fórmula del Senado, sin duda para el gobierno del Estado, ¿sí? y si además le sumas que las, las otras fuerzas políticas también tienen eh, candidatos, pues ya el trabajo de la alianza es decidir quién es el mejor o la mejor en cada una de las posiciones para lograr tumbar a la 4T y a Morena que tanto daño le está haciendo al país. Entonces, uh -huh. la verdad es que estamos muy entusiasmados, muy echados para adelante, muy seguros de que se va a lograr, porque no solamente es unir las fuerzas de los tres partidos, sino que... el, el el, el, el, el Morena y la 4T están teniendo un desgaste indiscutible. ¿sí? Un desgaste indiscutible, las curvas se van a cruzar y el 2024 lo vamos a ganar uh -huh. con la alianza. De acuerdo. Alguna figura que, por ejemplo, este Jorge Estefan eh, Chiriac lo, lo ha dicho, o sea, el Néstor Camarillo también lo ha dicho, así abiertamente, fulano, perengano, sutano. Eh, bueno, pues Eduardo Rivera, Ana Teresa Aranda, Mario Riestra, todos los diputados locales y federales, o sea, son gente que ahorita está en la palestra, que tiene su que puede crecer. Ah, no, para el, no, o sea, te estoy hablando de los cuadros en general, ah, bueno. para todos los cuadros. Ah, ya, ya. Indiscutible, para la gobernatura. Para en este momento, la carta más fuerte es Eduardo Rivera. Sí, sí. sí. Eh, digo a donde vayas en el interior del estado de verdad, o sea yo fuimos a Chichiquil otra vez que queda cuatro horas y ahí conocían a Eduardo Rivera y que pues ni si ha sí, venido conoce, <risas> tengo, tengo esa duda, no en el sí, interior del estado sí. ¿eh? sí hay mucha mucha conocimiento a ver, el alcalde de Puebla Puebla pone casi el 40% de los votos uh -huh. sí. Erika, sí y si le juntas a las, eh, no, Puebla sola no la zona con entonces, las características de Puebla, este, electoralmente, hacen que el alcalde en funciones sea automáticamente una persona conocida y candidatable para el gobierno del Estado. Por eso está bien posicionado. No pasa lo mismo en otros estados. Por ejemplo, el Estado de México pues, es un Estado-país. Tiene muchos municipios enormes. ¿no? Whisky, Lucan, Nacalpan. Ciudad de Zahualcó, yo, este Ixtapalapa, o sea, ni se conocen entre ellos, eh, cualquiera puede ser candidato, no, no, no. Eh, está muy repartida la votación en todos los municipios, te pongo ese ejemplo porque lo conozco, sí. lo conozco bien, este, ayudé a Josefina Vázquez Mota cuando fue candidata al gobierno del estado, y Puebla, yo no veo cuándo va a salir un candidato a gobernador que no haya este, salido o no sé, o, o del Senado de la República o de la capital de Puebla. Sí, ¿no? Es pero, más, ajá, ajá. pero ha hecho trabajo de alguna manera en el interior. Por ejemplo, se me viene a la mente Mario Marín. Mario Marín, como fue secretario de gobernación, estuvo en friega, ¿no? Representando a Bartlett en todo el rincón de los estados. O sea tenía un conocimiento eh, muy grande en todo el interior entonces ya cuando llega a la capital pues ya viene con un background de todo el interior y ahí es como el talón de Aquiles todavía del pan ¿no? esos eh, municipios Eso es, lejanos. Ese, ese trabajo, a ver los, los eh, ciudadanos tienen un modo de conocer el trabajo de una persona que aspira a una a un cargo público de muchas maneras pero es que Eduardo ¿Sí? Rivera no ha dicho que aspira no, no, no crees que como que eso que es como que as, le hace falta como decir, pues puede ser ¿no? o sea, estoy abierto puede ser, entonces porque las señales bueno, nosotros porque estamos metidos en la grilla o sea, ¿no? aquí los, los periodistas estamos viendo y no pero la gente dice, oye, pues él dice que no, es más importante que la gente lo diga, que lo diga él Ajá. y la gente lo dice en, no, el no si. en el momento en el que él haga. Los panistas lo dicen, pero la gente pero, no sabe. No, en, el, en el momento en el que él haga, vea pertinente, porque últimamente es su candidatura, ¿no? Sí, claro, claro. Y no es la única que yo tengo que definir. No, claro, claro. ¿no? O sea, tengo multiplicidad. Pero imagínate que una persona. Porque nosotros tenemos un tracking que estamos haciendo. Que como tú dices, todavía no sale de la capital. Ya esa aceptación y ese conocimiento, imagínate el día que diga: sí quiero. Okay. Yo estoy totalmente segura de que está teniendo la actitud adecuada. A ver, hay que, hay que cuidar los votos de la capital. ¿no? Sí. Ya, ya te decía yo hace ratito en mi comentario lo que, lo que pesan los votos de la capital. Sí. Entonces tú no puedes descuidar los votos de la capital. Él ganó para alcalde y tiene que ser alcalde. Uh -huh. sí, tiene de que dar, dar buenas cuentas para la alcaldía tiene que eh, hacer lo que prometió porque es un hombre de palabras es un hombre íntegro, es un hombre honesto uh -huh. entonces para él es muy importante cumplirle a los ciudadanos de la capital entonces cuando una persona es honesta y cumple con su trabajo eso permea, todo el mundo se entera Erika entonces yo estoy totalmente segura que estamos siguiendo la, la estrategia adecuada además está mi chamba la del comité directivo estatal y todo yo tengo que hacer que el partido sea fuerte no solamente un candidato ¿no? cuando, cuando tú tienes un candidato fuerte y un partido fuerte, no te gana nadie claro. ¿no? entonces yo estoy haciendo mi chamba de hacer que el PAN esté fuerte en, en, en todo el estado y él está siguiendo su estrategia. Ya nos juntaremos. Y ese momento va a ser glorioso. Porque entonces se van a juntar dos trabajos positivos en el que se haga. Y, y, y, y, y además, bueno, digamos, muchas cosas pasan, como ya vimos en Puebla. O sea, todo, puede todo, todo puede pasar. Todo puede pasar. Todo puede pasar. Entonces mi responsabilidad es que el partido funcione para quien sea. Para quien sea. Incluso como para un candidato del PRI. Para quien sea. Si nosotros decidimos, si es, eh, lo que lo que decidamos en la alianza, que sean nuestros candidatos para todas las candidaturas, tiene que funcionar el pan perfecto y al centavo, tiene que funcionar el pri perfecto y al centavazo. Tiene, todos tenemos que funcionar. Entonces, si cada quien está haciendo su trabajo, pues el, el, el, el, el resultado no puede ser más que el éxito. De acuerdo. Pues. ¿no? además la gente está ávida de los, de los buenos gobiernos del PAN otra vez ¿Sí? o sea, sí entienden la diferencia, sí la sienten, sí la extrañan entonces ese es, este yo creo que se están juntando los elementos para que tengamos los triunfos electorales en el 2024 eh, Julio Ramírez eh, este, ah, devolvió a mandar el link eh. Cris, ahí está, eh. ya no, no, no tienes pretexto Pili Morán dice, excelente trabajo presidenta, abrazo Eri muchas gracias Pili An André Fernández eh, te está poniendo así un, como una manita así de bien eh, gracias, Pili André. Morán dice, abrazo a las dos, las mujeres estamos contigo te está diciendo eh, JL Angélica las mujeres la apoyamos a ti, Francisco Castillo Montemayor nos está viendo, ¿cómo estás? ¿ya firmaste las paces con él? Todavía no? Yo no lo he vuelto a ver. Es, es un buen momento es un buen momento para no las paces y entonces la cordialidad ¿no? bueno eh, Mariela Pérez Gibón eh, dice sí, sí se puede hacer todo lo que estás diciendo te está echando porras, Ale Vé Vélez mucho éxito siempre presidenta cuenta con nuestro apoyo eh, Rosa Lidia Arteaga dice felicidades presidenta y Aldo de la Barrera te dice abrazo a ambas muy bien, ¿cuál sería entonces el, el, la meta que tú quieres perseguir para el 2024 después de esta sesión de este consejo que fue... Como muy claro en muchas de las cosas, hasta, hasta de la camioneta. No, bueno, o esa también de, que si está muy padre? que es una Mercedes? o ¿Qué, ¿qué pasa con la camioneta? <risa> hasta eso me pregunto. Ah, ¿Está bien? Fíjate, buena? fíjate está mis, padre, eh, okay. mis homólogos del PRI y del me dicen que ¿por qué hablan de una camioneta tan chiquita? Siendo el partido con más prerrogativas. ¿Qué, qué camioneta es? Pues ella, los de ellos están más grandotas. Y ah. yo les digo, porque quiero que mis comités municipales, ¿sí?, tengan dinero, uh -huh. ¿no? entonces además eh, eh, es, el, es parte del parque vehicular lo que se va a cambiar, los coches se hacen viejos, uh -huh. uno sale a carretera, entonces no nada más es la camioneta en la que yo me transporto, no. también están los coches, tenemos 21 coches, muchos ya, pero de verdad, este, dados al, al traste, ¿sí? aquí está Amparito que es quien maneja mi camioneta, toda la semana. De segunda se pasó a cuarta sin pasar por la tercera. <risa> Entonces ya, digo que sí. O sea, tiene 300.000 kilómetros. ¿no? Eh, fue, fueron parte de las cosas que se ponen a consideración de, del Consejo. Claro, siempre siempre hay quien, ¿por qué? No andas en bici, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, este, consideran que tendría que andar en bicicleta, en moto, o en un... No sé, pues, hay opiniones. ¿Se compraron las coches? más coches? Eh, el, el ¿A de... este momento se ha comprado una sola, una camioneta Saveiro? ¿sí? que es este que, que tienes ya o sea, conocen lo que es la Zareiro mm, yo no pero bueno yo sí, soy pésima para los coches a ver ahora. es una camionetita de, de esos que tienen caja para montar carga ah ya ¿Sí? ok es en la cando ahorita porque se me descompuso la de los 300 mil kilómetros ah ¿Sí? ya okay. entonces pues ahí nos ahí no, no, el equipo ahí echas <ríe> ah, <ríe> este ahorita una maleta que traíamos atrás la pasamos para adelante porque como está lloviendo dije sí. que se van a mojar las cosas así entonces se tiene que cambiar no, es la, los, no son los únicos que se van a cambiar, cada año se van a ir cambiando este, los coches, es algo normal que pasa en una empresa, en una, cualquier institución, renovar el o sea, no nada no, no más es para la presidenta, es también para claro. los demás, sí, por ¿cuántos coches se van a comprar o cuál es el... bueno, ahorita cuatro, este año el año que entra se comprarán más, no sé uh -huh. hay que ver, ya. los que estén más amoladitos, uh -huh. como el que yo ando Ajá. <ríe> no, cambiara? no, no, tu camionetota mi tota. no, es una antigua ni siquiera es de las largas, porque ves que hay corta y larga ajá, ah, ok, corte y larga ya, yeah. la corta ok, uh -huh. va eh, se te hizo una buena medida es antipopular aunque la necesites para ir a, a donde dices, a Chichiquila y ¿no? todo eso es una medida antipopular, ¿no? ¿o cómo la ves? no, pues mira, el consejo no lo considero así el, el, el INE, dentro del presupuesto que te da para el partido, tiene contemplado los vehículos para que este, la gente que dirige un partido y todo su equipo se mueva, okay. <risa> ¿no? Entonces, pues es algo perfectamente permitido por la ley, este, comprar computadoras, comprar teléfonos, este, comprar vehículos, digo, todo tiene un límite y está perfectamente bien este eh, los lineamientos de, del INE no puedes salir pero para nada te observan, te multan ¿no? entonces afortunadamente tengo un contador que es muy experimentado que es el que nos dice bájale aquí, métele aquí, esto no se puede esto no sí se puede, entonces siempre por la derechita por el INE y con mi consejo ¿no? O si sea, el consejo aprueba las medidas, adelante ¿cómo pasó? ¿No? Sí, dicen los se dicen los porqués y no, no, no tuve ningún problema. Se uh -huh. aprobó el presupuesto. De acuerdo. ¿Qué quieres hacer con el PAN para el 2024? Y te lo pregunto a ti porque tú eres la presidenta. Y dices, uh -huh. bueno, no soy yo, es el todo de parte. Sí, pero uh -huh. tú, tú, tú eres ¿Sí? la presidenta. Alguien le tengo que preguntar. Ay, mira, yo tengo dos grandes proyectos para el PAN, que son los jóvenes y las mujeres. Que de verdad las candidatas eh, las podamos poner o las podemos invitar a ocupar las, eh, las candidaturas eh, en donde se puede ganar, ¿no? no solamente a los hombres. Hay que poner mitad y mitad, pero al final los municipios en donde eh, no se gana o no importa si ganas o pierdes, ahí acaban las mujeres. Entonces tengo un proyecto muy preciso para que las mujeres sí compitan en donde pueden ganar. Eso a mí de verdad me, me, me motiva mucho el, el, el empoderarlas de manera verdadera ¿sí? y traigo una estrategia muy puntual para que eso suceda y los jóvenes esas dos cosas okay. ¿cómo invitar a las mujeres? ¿cómo hacerles atractivo eh, el pan a las mujeres? a ver, el pan es atractivo para las mujeres la política es atractiva para las mujeres eso está demostrado, está por sentado donde quieras, vas encuentras mujeres que lo quieren hacer ¿no? necesitan una serie de herramientas que son las que las que pretendemos este, darles, ¿no? ¿Como cuáles? Mira, si sí hay más hombres que quieren participar en política, eso es un hecho, ¿no? Históricamente así ha sido y así ha y así. Entonces, yo tengo que ir a cada municipio y ya lo, ya lo, ya lo estoy haciendo. De hecho, la secretaria de Promoción Política de la Mujer, eh, Pili, eh, Ajá, Pili Vargas, Pili, Pili Morán, ¿no? Pili Morán sí. es que tengo dos PILs, Ajá. la secretaria general adjunta. Pili PPM, uh -huh. Morán, ella ya tiene una lista de 1.200 mujeres en el interior del Estado, sí, que hemos visto que se mueven en redes, que son activas, que son la señora este, líder en las uh -huh. escuelas, en los, este, uh -huh. los yeah. centros de salud, que son actualmente, son regidoras, que ya fueron diputadas, que sabes que... Entonces, vamos a llevar cursos ¿sí? este, de empoderamiento en donde nos vamos a dar cuenta de las 40, 50 que lleguen, quiénes son las 5, 10, así que de más liderazgo, cosas pues que se observan, ¿no? Claro, claro. Entonces, a esas, pues meterles uh -huh. poder Ahí, la invitación a poder desde ahorita, ajá. ¿no? Para que ganen una encuesta en, a claro. la hora de decidir las candidaturas. Se ven como ajá, figuras también ciudadanas, Claro, las. por supuesto sí, el PAN es un partido que siempre ha invitado a los ciudadanos cuando Vicente Fox este, se metió al, aspiró a la gobernatura de Guanajuato, no era militante del PAN, no, se volvió siendo gobernador uh -huh. ¿no? y así el nos derecho. ha pasado con todos los gobernadores del norte que fue donde fuimos eh, donde empezamos los militantes siempre tienen la generosidad de decir Erika Rivero no es militante pero mírala nomás Puede ir para la alcaldía de Puebla. Uh -huh. ¿No? Ya, ya. Estamos acostumbrados a eso. No, <risa> <risa> entonces, este, no es una cosa extraña para nosotros. Claro que sí, vamos a ir a ver ahí todo tipo de candidaturas. De acuerdo. Ok. Pues muchísimas gracias, no, Augusta Díaz de Rivera, por estar aquí en Los Conjurados. Eh, a ver, rápido. Dice. Mmm, uy, oye, te escribieron un chorro. A ver, más rápido. Ale Vélez dice, mucho éxito, presidenta. Cuentas con todo nuestro apoyo. Eh, Rosy Arteaga, felicidades. Aldo también, abrazo. Esos ya los había leído. Aquí está Eliseo Braulio Sayas. ¿Te acuerdas de él? Acatzingo. Dice, uh -huh. saludos para la presidenta Augusta. Erika, abrazo muy fuerte desde Acatzingo. ¿sí? Nelly eh, Ursino San dice, saludos. Un gusto verlas y escucharlas, eh, Fernando Casquera Fabián, jajaja, ja, ja, se está riendo, dice, nuestro partido jamás volverá a ser el mismo con Augusta, ¿Eh? pues mire es qué suspiro, <risa> a que sea diferente, <risa> dice Eduardo Lobato, dice, eh, porque si conoce los lineamientos del INE y sabe que si algo se hace mal, multan al partido, el año pasado el partido no recibió multas entonces ¿por qué no se aprobaron las cuentas de la administración no, anterior? Sí nos desgraciadamente nos multaron ¿desgraciadamente qué? sí, sí nos multaron ¿sí? sí recibimos multas ah, ok ese es, ese es un tema como ey, para ey. otra entrevista eh, larga, larga, larga y ajá, ya pagamos ¿subo multas? sí, sí claro. y ya las pagaron ya. bueno, y... algunas se pagan este año ah, ya, mm -mm. ya. con el presupuesto ¿y de, que... ¿de cuánto no. fueron? las multas bueno, recibimos una de dos millones y medio, sí, okay. sí, sí tenemos multas. Okay. Pero yo quiero hablar de una cosa positiva. Ok, ok. Pati, para adelante Hidalgo Elguera dice, el tener un vehículo en buen estado, cuando tienes que visitar a los miembros del PAN, es en el interior del estado no es un lujo, es una necesidad. Y Pati dice, se nota el trabajo por todo el estado de nuestra presidenta y secretario. Ya hacía falta. Y también dice Patti, excelente iniciativa, incluir jóvenes y mujeres en el PAN. Y este comité encabezado por Augusta está realizando talleres de capacitación para estos grupos. Jesús Romero, ahí están apuntados Listo y Venecia Romero para el Distrito 9. Te están diciendo. Aldo de la Barrera, unidad panista, dejemos odios y rencores, si no salimos todos juntos en el 24 estaremos condenados los poblanos, otros seis años de morena, ¿no? Pues sí, mira, esto sí cala, ¿eh? Muy bien, Aldo. Dice, Jesús Romero dice, dice, tomarlas en cuenta, por favor, gracias, yo creo que a las mujeres, ¿no? Yo creo. Dice Y Ernesto Aguilar, Jordi nos está viendo, saludos, regidor de Morena, por cierto. Este, Nos está viendo. Pues de verdad, Augusta. Ahora sí te dejamos libre 35 minutos, ¿no? ¿Cuánto fue, Lalo? 46. Ah no! ¡46! Yo también es trampa. ¡Ay, Augusta! Pero pues es que, oye, aquí la plática está sabrosa. Muchísimas gracias. No, al contrario, de verdad, presidente. Muchas gracias a ti y a todos los que estuvieron presentes. Y muchas gracias por todos sus comentarios. Soy Erika Rivero. Si te gustó esta entrevista, dale like, compártela, échate un clavado a los conjurados y sigue nuestras redes sociales. Besitos. Buenas noches, bye. Bueno, pues es la segunda semana de CrossFit y ahora sí sudé. La primera semana es como que te duele el cuerpo, pero ya después le vas agarrando la onda y esto está padrísimo. Acabamos la clase. Paul, ¿Cómo estás? Y por favor explícanos, bueno, él está entero, obviamente, ¿No? Todos los que estamos todos así somos los alumnos, pero bueno, Paul, ¿Por qué el CrossFit es bueno para tu vida, es una inversión para tu cuerpo? A ver, explícanos qué es el CrossFit y cuál es la diferencia de los pilates y whatever. Hay un montón de, ¿no?, ya de actividades físicas. Claro, mira, de hecho, la, la gran ventaja que tenemos con el CrossFit es que vamos a trabajar primero toda la parte funcional. ¿Qué quiere decir funcional? Vamos a trabajar con todo lo que será nuestro cuerpo. Primero que nada, una vez que desarrollamos toda la potencia y toda esa biomecánica